Preparar tus propias mayonesas y salsas para ensaladas es muy rápido y cómodo. Vierte el aceite sobre la tapa del vaso y deja que vaya cayendo poco a poco dentro del vaso sobre los demás ingredientes. El Thermomix hará el resto por ti. Emulsionar.